Eh, que hagan lo que hay que hacer, que aclaren este caso hasta las últimas consecuencias, que esto no se puede quedar así, eso no es como el chamaquito te diciendo ni cómo decir, los abogados van a resolver esto, pero hay que resolverlo ya, es cuando, mi nombre es José Pichardo. ¿Cree usted José, que solo actuó él en el caso? ¿Eh? ¿Cree usted que solo actuó él o hay No, no, no, no, no, eso no, eso es... Eso queda claro de eso. Desarrollen eso. Lo que queremos que se haga justicia, que aparezcan las personas involucradas. Creemos que hay más personas que, que pudieron estar ahí eh, acompañando a esa persona que hoy dice que cometió el hecho. Nosotros tenemos fe primero en Dios y luego en la justicia dominicana. Creemos que este es un caso que no se debe quedar así y que aparezcan los culpables. La Fiscalía que haga su trabajo y que, y que investigue bien porque hay más personas involucradas. Adiós. Ay. Mi sobrino Ay. era un niño muy bueno. Ay. Un trabajador, todo los mundo